Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Sequel Faría. Me presento para los que no me conocen. Para los que me conocen, quiero mandarles un saludo a todo mi canal. Y bueno, eh, espero que esta letra les guste. De mi emplearía. Algo mal hecha, pero bueno. Para empezar. Eh, pronto muy pronto en días estaremos informando de más noticias para el canal bueno ahora voy a dejar una canción que no es mía es de mi autoría así que los de hecho para su, su respectivo autor es muy bonita es una tonada madre de aquí de cuyo así que bueno la tonada lleva del título mi amigo Así que vamos. We'll